Desconocidos penetraron a un supermercado ubicado en el distrito municipal de Cenoví, cargando con mercancías y dinero en efectivo. El propietario del negocio exige mayor vigilancia policial en la zona, pues no es el primer hecho registrado. Estamos aquí en el super colmado supermercado Cenoví, supermercado señores está aquí próximo a la cruz de Cenoví donde delincuentes en la madrugada del lunes, amanecer el martes, eh, rompieron estas puertas enrollables donde cargaron con más de 500 mil pesos mercancía. ¿Qué se robaron aquí? Robaron wiki, equipo de música, computadora, arco de arroz, eh, dinero en efectivo, hicieron totalmente un desastre. Como a cuándo suma eso, eh, más o menos un presupuesto de 450 mil pesos. 404 y pico, casi 500 mil pesos. Casi 500 mil. ¿Ustedes no tienen precisada la hora que hicieron ese cometieron ese hecho? Precisamente no, pero se supone que fue de 2 de, de la mañana a eso de 4 de la mañana, porque tuvieron que tomar dos horas y todo lo que ellos movilizaron el ¿Se sospecha según el, el robo de que andan en un vehículo fuerte? Sí, andan en un vehículo, que andan en un vehículo cerrado mismo, porque así pueden comprar menos la mercancía y diría yo y es más fácil para ellos pero hay que tener muchas cuentas en la zona porque ya van seis colmados que rompen hay seis en la zona que sí, han sido violentados en la, la zona entonces tú le haces un llamado al general en cuanto claro, a eso un llamado general a que estemos atentos y que si ven algo no hay como hay gente que dice que pues no meterse al problema lo que ha he a un lado si no vamos a tratar de enfrentar a esta gente porque si no van a acabar con nosotros con todo el mundo porque... Hoy fui yo el afectado y mañana también puede ser cualquier otro. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.